¿Qué onda? ¿Cómo están todos? El día de hoy quiero mostrarte cómo hago mis podcasts Una de las cosas que he escuchado mucho y que he visto en videos de otras personas es que te muestran como todos los materiales y todo el set que hay que comprar para hacer un podcast y yo siento realmente que no necesitas tantas cosas para hacer un podcast y yo soy una de esas personas que realmente no usa nada para hacer un podcast y quiero, quiero platicarte todo mi proceso de cómo lo hago Entonces, vamos primero a lo primero de qué se tratan los podcasts, o sea, cómo lo hacemos. Yo soy una persona que habla mucho y que puede hablar demasiado, o sea, me puedo ir y me pierdo y empiezo a platicar de muchas cosas y es algo muy complicado para mí. Pero tampoco soy una persona que sigue guiones porque se escucha muy forzado y se escucha muy, muy falso. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo hago. Bueno, yo en las notas de mi celular y en la computadora tengo... el la carpeta de podcast y aquí es donde yo escribo mi guía aquí vienen todos los temas que toco en el podcast y básicamente yo me guío con esto, cada vez que termino un tema continúo con el siguiente, lo leo y puedo empezar a hablar para que no se me olvide absolutamente nada este es el podcast que vamos a grabar el día de hoy vamos a hablar acerca de esas aceleradoras de negocios que te venden la idea de cómo emprender, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo. Entonces, ahora, segunda parte de este blog. Materiales. Una de las cosas que te dicen es cómprate un micrófono, cómprate una máquina estas para hacer soniditos, cómprate todo esto como para hacer calidad de podcast. Algo de lo que yo me he dado cuenta, y lo que muchos hablan, es que hay un punto en el que la calidad deja de ser tan, tanta diferencia. Entonces, por ejemplo, les voy a platicar con qué grabo yo. Ahorita está conectado. Es un micrófono lavalier o de solapa de la marca Rode. Es, un, es una excelente marca, pero es una marca sobrevaluada. Es algo de lo que yo me arrepiento. Yo compré, unos uno, yo compré este micrófonito. Que este micrófono se conecta directamente al celular Porque hay unos que no se conectan directamente al celular Se conectan a una cámara Este se conecta al celular Y puedes grabar audio en el celular Y como la cámara ha estado fallando Pues lo, lo tengo conectado todo el tiempo o sea, Ahorita estoy hablando con él Y lo que hago es que utilizo mi tripié Como base Porque la idea de un podcast es que Pues el micrófono esté dirigido a tu boca Para que al momento de que hables Puedas retirar todo el sonido que está detrás, todo el ruido y hacer que tu voz se escuche mejor. Y es por eso. Entonces, uso un tripié de, de, de nada, o sea, de 10 dólares, 100 pesos, 200 pesos que me costó. Y lo utilizo nada más como base. O sea, y si no tuviera el micrófono, pues solamente tomaría el micrófono y lo, me lo pondría cerca. Pero bueno, como el propósito de este blog es mostrarte que no necesitamos absolutamente nada, para este podcast voy a utilizar unos audífonos de iPhone. Estos audífonos vienen, te los regalan junto con el celular. Y, y nada, utilizar esos audífonos para grabar este podcast para que vean que la calidad es realmente muy buena. Entonces, yo nada más quiero mostrarte cómo normalmente los grabo. Yo los grabo directamente este celular. Grabo el podcast en las tiene un programa ya de cajón que es um, pues para grabar audio este para grabar voz entonces ahí yo grabo todo y lo lo paso a la computadora entonces a eso vamos a llegar después pero básicamente este es el material que yo uso este micrófono en su momento me costó 80 dólares cuando lo dólar no era no costaba 25 costaba como 14 o algo así yo lo compré hace mucho tiempo pero compré este ahí están pues ahí está la foto de cómo es y obviamente hay versiones mucho, mucho, mucho más baratas. Porque esta es una marca cara que te vende, que es muy buena. Igual sí es muy buena, pero este micrófono no. O sea, realmente la calidad entre este y el micrófono que tengo es prácticamente nada. Entonces, pues sí está padre, pero no te recomiendo que la compres. ¿Ok? Bueno, ya tenemos puestos los audífonos, como podrás ver. Los, me los pongo de esta manera porque por algo están diseñados así. Para que tu voz impacte al micrófono de la mejor manera para que llegue a lo mejor. Entonces, así es como voy a grabar el podcast. Eh, obviamente, cuando este video se suba, el podcast también ya va a estar subido. Entonces, te dejo en la, en la descripción el podcast para que lo cheques y cheques la calidad, que realmente es muy buena. Entonces, el secreto está en edición. Si tienes que aprender a editar audio para que se escuche bien, no es tanto comprar un micrófono de tantos miles de pesos, que realmente está padre, pero no es necesario. O sea, es cuestión de aprender a editar audio. Bueno, entonces voy a empezar a grabar, porque como te digo, grabo con el celular, eh, necesito utilizarlo. Entonces, hablamos cuando acabe. Bueno, ya terminamos de grabar. Ahora vamos a la oficina. Y aquí vamos a editarlo. El secreto está en la edición. Porque al final, esto te genera mucho ruido, entonces ahorita estás escuchando el audio sin nada de edición, así es como se escucha de cajón, no es malo, o sea, de hecho puedes tú subirlos así nada más, pero vamos a arreglarlo poquito. Este es el audio ya editado, entonces para que vea la diferencia. Sin editar, editado, ¿ok? Ok chicos, entonces a donde yo mando a Export, donde yo edito los videos se llama Premiere Pro y aquí es donde yo manejo básicamente todo Aquí se usan diferentes herramientas, no te voy a aburrir, te las voy a poner en la pantalla Cuáles son las herramientas que uso, es súper sencillo para editar Y ya nada más tú te dedicas a cortar los pedazos en donde no hablas y listo Ok, así acaba el video al final, ya corté pues algunas cositas a ver, ya corté pues algunas cositas Al final, pues, las partes en donde no se escucha tan bien En las áreas Que sí, como que les falta Y obviamente pues agregamos un um, ¿Cómo se llama? Pues poquito sonido al principio ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos al Podcast 8 de Alejandro Entonces ya, se agrega un poquito de música Y listo, se exporta Y se sube en el caso de que ustedes quieran que les enseñe cómo editar los podcasts, les sugiero que se metan a videos en donde te enseñan a editar podcasts. Este no es uno de esos, es un blog de cómo hago las cosas. Nada más quiero mostrarles, pues, que se puede, realmente se puede hacer. El costo de los materiales es nada. Bueno, el programa de edición, pero lo pueden conseguir gratis, realmente. Es la siguiente parte es cómo vamos a subir el podcast, que es como la parte de... O sea, ¿tengo que pasar a Spotify y Spotify lo sube? No. Como funciona es que tú tienes que meterlo en un sitio de podcast y después mandas el link a Spotify y Spotify lo agrega automáticamente dentro de su lista de podcast. Ahora, no les voy a enseñar a agregar el link a Spotify. Búsquense un video. Es bien fácil. Si realmente quieres hacer un podcast, vas a buscar el video. Si no, aquí nada más te voy a enseñar cuál es la plataforma que yo uso. Ok. Bueno. Esta es la plataforma que yo utilizo, se llama Evox. Y aquí es donde hacemos la magia. Ustedes buscan el archivo de su podcast, que en este caso para nosotros va a ser el podcast 9. Nada más se está subiendo. Ya ponemos nombre, descripción del episodio, categoría, etiquetas, etcétera, Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se le va a agregar a Alejandro Girón, de Podcast. Y automáticamente, una vez que se suba y yo lo acepte, listo. Aquí podrán ver cómo funciona su podcast. Aquí están las personas que los han visto, cuántos han estado y varias estadísticas que van a checar después. Básicamente este es el proceso de cómo hago un podcast. Es desde que se escribe hasta que se graba, hasta que se edita y se sube. Esto me tarda aproximadamente como unas dos, tres horas, depende de cómo qué tan, tan inspirado esté para escribir. Escribir la parte más importante porque es el contenido del podcast. Realmente, si eres una persona muy ávida para hablar, no necesitas edición. Puedes hacerlo tú solo. No, puede, no necesitas editar nada, no necesitas poner música, nada, y lo subes directamente. Entonces, las plataformas que estoy utilizando son gratis, excepto el, el programa de edición, pero lo puedes conseguir ilegal. Hay videos de cómo hacerlo. Entonces, Anímense. La verdad es que querer es poder, es todo lo que les voy a decir, ¿sale? Así acaba el video del día de hoy y nos vemos mañana. Bye.